¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí. Bueno, chicos, pues. Ay, Dios mío, se me salió el gallo. Bueno, chicos, pues lo que vamos a jugar en este video, tal y como lo ven en el título, es como el GTA San Andreas, pero para pobres. Eh, a ver, eh, ya ni me acuerdo cómo se llama este juego. Eh. <risa> No me acuerdo muy bien cómo se llama este juego. A ver, este, vamos a comenzar primero con esto. Vamos a, a Single Player, que es de un solo jugador. A ver, eh, ¿cuál mapa? ¿Cuál mapa? A ver que aquí hay distintos mapas que podemos elegir. A ver, da Room. Ok, y me aparece un, un... un anuncio. Genial, grandioso. Qué bien, me gustan los anuncios. Ok, vamos a continuar. A ver, por favor, ahí está, mira. Este... Este juegazo Mira cómo la ven Mira sobre todo me gusta Me gusta Que aquí podemos Hacernos cosas, crearnos cosas A ver vamos a continuar con esto Supongo que el mapa es más grande De lo que aparenta ser A ver aquí podemos disparar Vamos a continuar con esto Está sola la, Está solo Solo toda la ciudad A lo mejor será real mi teoría de que los robots dominaron esta, estas tierras Y los mataron a todos, yo que sé A ver, vamos a pasarnos por acá esto A poner, mejor dicho, esto Y lo mejor es que, mira, lo podemos conducir y todo ¿Cómo, cómo la ven? ¿Cómo la ven? A ver, espérame que soy muy malo conductor Y en especial con, con estos controles Ahí estás Excelente, vamos a visitar todo toda la ciudad a ver qué tal Y después jugamos multijugador Cabe recalcar que este juego es gratis Se lo pueden instalar en la... Demonios En la Play Store eh, Si no, aquí abajo en la descripción les, les estaré dando el link para que vayan a descargárselo eh, Vamos a continuar con esto Por acá no hay nada, sigue lo mismo Vamos a continuar con esto, soy un buen conductor, tanto así que choco ¿Aquí se acaba el mundo o qué es eso blanco? ¿Será porque no se está cargando bien el mundo o qué, qué pasa? ¿No se cargó, cargó bien el mundo? Ah, ah, ya, ya, ya, creo que aquí se acabó. A ver, ¿qué pasa si me tiro? ¿Qué pasa si me...? No, no pasa nada. A ver, vamos a continuar con esto. A ver, por acá. Vámonos, hay que retirar la zona. Y enseguida jugamos multijugador, que esta cosa también se puede jugar en multijugador. A ver por favor, Félix, controla tu auto. ¡Demonios! Dije controla tu auto, no destrozalo, no destrozarlo, no destrozarlo. ¿No puedo, no puedo explotar el carro, no puedo explotar el carro, creo que no, creo que no, a ver, vamos a subirnos a esta cosa antes de pasar al multijugador. Mira qué feo salta. Bueno, algo es algo. Vamos, sí sé que puedes brincar ahí Sí sé que puedes brincar ahí Sí se puede, sí se puede ¡Que sí se puede! No, ok, no se puede Vamos a continuar con esto Y pues vamos a ir a un mapa multijugador Y ahí nos vemos Bueno chicos, pues ya me acabo de unir a otro mapa a, Mejor dicho a otro a, a, Sí, a otro mapa Este es multijugador, vamos a matar a este De mí no te escapas De mí no te escapas Ven aquí que te mato Ven aquí que te mato. Mira, yo soy mejor que tú. ¡Apúntele yo soy mejor que bien! Tú. Juego juegos de disparos. ¿Y crees que no sé disparar? ¿Crees que no sé matarte? A ver por favor, no te muevas tanto que me complicas más este. esto. Pero vamos a matarte, vamos a matarte. Yo no me voy sin matarte. Yo no me voy sin matarte. Como ven aquí tiene la barra de, de vida. Yo no me voy sin matarte. Yo no me voy sin matarte. Te maté. Sí, <risa> GG. Te mate, cumplimos con el reto. Muy bien, ahora hay que irnos en carro. Hay que irnos en carro. Hay que irnos en carro. Carro, perdón. Let's go, let's go. Toma. Toma. Ah, que me llevo el cuerpo. Que me llevo el cuerpo. A ver tú, quítate. Que, que, que a nadie le interesa tus mensajes. No, eh, Solo lo decía de broma. No, no vayas a creer que lo dije en serio. Solo que estaba grabando. Vamos a continuar con.. Vamos a continuar con esto, por favor. Ah, ok, ya, ya, ya, ya. Ya se bajó, ya se bajó. Ya se bajó, ok. ¡Ey, tú! que me estás disparando? ¡Me está matando! ¡Me está matando! que chocas a correr! ¡Corre! ¡Maneja rápido! ¡Maneja rápido que te matan! A ver, que aquí viene, ¿no? Estaba por allá. Estaba por allá, ok. Hay que dispararte, amigo. Hay que dispararte, amigo. Tú... Tú eres una mala influencia para los niños Tú eres una mala influencia para los niños Mira ya ves hasta chocas Ya ni yo Ya ni yo Te mato Te mato Vuelve aquí Vuelve aquí Pedazo de pedazo ¿Qué? Se ha quedado bugueado Te has quedado bugueado amigo Te has quedado bugueado amigo Estoy detrás de ti Estoy detrás de ti amigo ¿Ya poco no me ves? A ver es que soy el asesino de este juego soy el asesino de este juego A ver, vamos a continuar con esta parte A ver, que todo está bien destrozado Creo que ya no hay más jugadores en este mapa ¿O qué, ¿O qué onda? Ah, se ha desconectado uno Grandioso Vamos a continuar con esto, un autobús Acá tenemos a un principiante Vamos a ver ah, Voy a dispararle Ni modo amigo, pero el que se queda quieto de ¿Eh? modo, lo siento, pero <risa> lo siento, pero eh... no te pusiste abusado. A, ver, a ti te voy a matar también. A ti, igualmente, te voy a matar. Te voy a matar, amigo. Te voy apúntele a matar. Bien. Te voy a matar, te voy a matar. Por favor, apúntale bien. Apúntale bien. Apúntale bien. No te muevas. No te muevas, perro. No te muevas. No te muevas, perro. No te muevas. Vuelve aquí. Me está dando lag Me está dando lag ¿Por qué me das lag? ¿Por qué me das lag? Te estoy grabando Por favor Para llegar a los 10 minutos Por favor Para llegar a los 10 minutos Por favor Por favor Por favor No te muevas tanto No te muevas tanto Que te que, que, que haces una presa muy Muy difícil Ah, ¿verdad? Pero si sí entras a tu cochecito Si sí entras a tu coche A tu coche a, a ya, ay, ay ya. ya ni se habla A tu cochecito yo también voy en contra de él, ¿sabes? Yo también. ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡Zig-Zag! Zig me, me, me mató. Me mató. Me mató. Este viene mi cadáver. Tiene mi cadáver. Mi hermoso cadáver. Bueno. Supongo que. Supongo que era momento de la venganza. ¿Qué? Me, me han sacado me no, se desconectó el ser lo que se vamos a otro vamos a otro a, a, a, a anuncios anuncios y sí, de paso de tiktok ok por favor chiquete. excelente vamos a continuar con esto a ver ya para llegar a los 10 minutos voy a matar a otra persona yo que sea cualquiera ah que, que que que que que que tú me estás disparando que tú me estás disparando amigo Sí, pues sabes qué, lo, qué es lo que pasa si le disparas a Felix que te desconectan del servidor. Bueno chicos, ya sé que de nuevo no volví a despedir el video así que entonces mejor los dejo con la otra ya.